Gracias. Todo bien. los felicito, los veía y bueno, la verdad que bueno, está muy bueno, hace gracias. mucho que no nos veíamos bueno, personalmente, sí. así que La un verdad es que nos conocemos de hace muchos años, sí, cuando era ministro del doctor Avelín, de ahí han pasado 20 años, 20 hasta, años. hasta ahora. 20 eh, años. Antes de entrar particularmente en política, y lo que es la... No sé la, cómo el, hacemos el, para reconocernos, el, no fue 20. el trabajo de capital, sí, ¿no? Algunos estamos muy jóvenes, estamos iguales. iguales, estamos estamos iguales. iguales. Digo, este, ¿cómo te ves hace 20 años y cómo te ves ahora? O sea... ¿En, ¿En qué ha crecido este Rodolfo Colombo? ¿En qué ha sumado experiencia? En, en, en los sueños me ve igual. Uh -huh. Nosotros fundamos un partido para gobernar la capital, que es Actuar, uh -huh. al cual vos sí, sí. hiciste referencia. Y, y ese fue nuestro objetivo, con un desafío enorme: 30 años, sí. todos jóvenes. Competimos ese primer año que lo fundamos. Fundamos en junio del 2003 y ese mismo año competimos. Por eso 20 años ahora en junio claro. de este año. Eh, y fue muy difícil. Y sin embargo salimos segundos. Claro. Eh, metimos la misma cantidad de concejales de quien ganó eh, fue la verdad un, un envión del vecino de la capital que nos puso en un lugar impresionante claro. y desde ahí seguimos eh, con los mismos sueños digo por claro. eso le hemos puesto amor por la capital uh -huh. yo no hubiera sido candidato de vuelta esta es la quinta vez como embromábamos antes sí. eh, fuera en el, del aire si, si no sintiera lo que siento por, por la capital, por los vecinos, por ese... Mi viejo me enseñó que honrar la confianza es que cada puerta que te abren es, hay que honrarla. Tu viejo digo. un tipo muy recordado en la política, el doctor Ricardo Colombo, estamos hablando. Gracias. Reconocidísimo médico de la provincia. Gracias, Raúl. Eh, entonces, digo, eso hay que, que honrarlo. Y, ¿Y cómo se honra desde la política? escuchando cada vez más, con más humildad, trabajando más, armando equipos, formándonos, por si nos tenemos el honor uh -huh. de, de, de, de ser y, y de, en este caso, ser intendente. Entonces, uno dice, ¿en qué cambié? Y uno va madurando en la claro. vida, por supuesto, se va equilibrando. Quizá esa, esa, esa actitud juvenil claro. eh, en el corazón todavía está y los sueños son los mismos, pero eh, uy, con el equilibrio y la madurez justa que uh -huh. yo creo que también es importante. Pero sí, lo que no ha cambiado... Eh, son los mismos problemas en la capital, claro. eso también hay, hay que decirlo, y no es una chicana, sino que quien, desde que nos gobierna el justicialismo en la capital, eh, que hace 16 años, eh, los problemas estructurales cuando arrancamos, que uno nacimos para decir a la vida política queremos que esta ciudad sea el lugar que nos merecemos para vivir, y eso lleva a que los, los árboles estén regados, los perros callejeros no sean un problema para los vecinos, que el tránsito, el transporte se planifique, la seguridad no sea una sensación de inseguridad, sino sea una certeza de que el vecino está seguro. El tema de, de la distinto ordenamiento territorial por qué delegárselo a planeamiento de la provincia. Esto claro. es algo que no lo entendemos, por qué el peronismo le dijo a la provincia, porque son lo mismo, y no está mal que sean lo mismo, eso elige la gente votando, pero por qué delegarle lo que es de los vecinos de la capital claro. a través del Consejo Deliberante y del Intendente. Claro. Entonces son mentiras cuando te convocan a un ordenamiento territorial. Pero además es lógico pensar que el planeamiento de la ciudad... Los... ¿Debe corresponder al gobierno de la ciudad? Es así, Raúl, es sentido común. Claro. digo no hay una Pues yo dije, no es una cuestión de campaña, es una cuestión que hay que recuperarlo para decidir cuál es la zona comercial, cuál es la zona residencial, en dónde se instala una estación de servicio y son los vecinos de la capital. Encima es en la capital de los sanjuaninos. Está o bien. sea, el lugar en donde no solamente vivimos 100.000 vecinos, sino que transitamos por, o transitan los que no viven más de 250.000 sanjuaninos por día. Bueno, ¿no? Rodolfo, nosotros nos encontramos los sanjuaninos particularmente, ¿no? Con una realidad que con... Contrasta con lo que a lo mejor vos pintas o todos los opositores pintan. Sí. Por ejemplo, uno ve el turismo, el turismo sanjuanero que en los últimos tiempos es muy importante. Ve el estadio, el teatro del bicentenario, sí. el centro cívico, el centro de convenciones, el puente cívico, la, la calle asfaltada de la central, la plaza renovada. O sea, dice tienen una provincia preciosa, tienen sí. una ciudad hermosa. Es más, hasta un turista dijo en, en Canal 8 hace unos días, es la mejor capital que yo conozco eh, de, del país y yo Mirá. recorro el país. O sea, ¿cómo, bueno. ¿cómo, le, cómo le contamos al, al visitante, al mismo sanjuanino que a lo mejor no ve esa realidad? No, no, no, quizás si la ve de lo que vos has planteado, todo lo que has planteado es provincial. No has dicho una sola actividad de capital, <coughs> digo, el centro el centro cívico sí. y nacional, encima con sí. fondos nacionales, que estaría bueno también que expliquen porque se hablaba de mucha diferencia de costo y después lo que terminaba saliendo, pero el centro cívico, el teatro del Bicentenario, todo el Parque Nuevo, todo esos son fondos provinciales y nacionales. Uh -huh. Entonces digo, hay una realidad que eso está mucho mejor y está muy bien. Y me encanta, a mí me encantaría que el parque vuelva a manejarlo a la capital. Claro. Yo me animo a decirle a la provincia, le voy a decir a Orrego si es gobernador, que va a ser nuestro candidato. ¿No candid... es un gasto no, más no es... para la ciudad? No, no, no, no es un gasto. Y si y si te dan en la, en la organización, que te lo den con el presupuesto ¿Con el que presupuesto? tiene hoy. Entonces digo, si es sentido común, ¿no? Es decir, aquello que vos tenés que gestionar, que venga con el presupuesto. Pero igual no es una cuestión de plata. Fíjate, el año pasado el presupuesto de la capital fueron 4.200 millones de pesos, el presupuesto anual. ¿sabes cuánto fue este año? fue el departamento que más subió 120% no uh -huh. sé si era porque había elecciones o okay, qué pero subió 120% 12.500 millones de pesos de 4.000 a casi 13.000 millones de pesos digo uh -huh. entonces plata no es el problema el tema es qué gestionar y qué decidir entonces está bien que el turista haya visto esa parte buena el tema es lo que no ve digo claro, si vos decidís como intendente que a lo mejor sí lo ve el sanjuanino de todos los días no y el vecino sea. que vive en la capital claro. no hay barrio que yo no vaya que te dicen la inseguridad es un problema nosotros planteamos el centro de monitoreo de capital el CISEM está muy bien pero nunca he visto un vecino o un ciudadano que te diga, che, me solucionó el problema del arrebato o encontramos a los ladrones. En cambio, vos tenés un centro de monitoreo propio de capital que acompaña la prevención que hace la provincia. Lo, la arma comunitaria. Vos tenés 32 vehículos de patrullaje municipal. Y usas solamente 14 porque los otros no están mantenidos. Entonces digo, el vecino vive esto y el turista evidentemente no claro, lo ha vivido. Vive y realidad. en los barrios hay una realidad de que hoy, durante tres años no se hizo, se hace hoy, estará bien honor o no lo decidirá el vecino si había la plata o no se usó, se guardó para ahora año electoral, no sé, pero me lo plantea el vecino día a día, te dice, ¿por qué le hace al centro, al microcentro, las veredas? Pero no es por no tener las veredas nuevas del microcentro, bienvenida a las veredas nuevas, pero la, el, el dueño de la vereda es el frentista, y en el microcentro son los negocios más caros, los bancos, claro. el, el mismo, la Universidad Nacional claro, Pública. que pueden hacerlo. Pero no solamente pueden hacerlo, cobran muy buena plata, los alquileres más caros son en nuestro claro. centro. Y muy bien para el que lo cobra, pero que exigirle que haga la vereda. Ahora, no se la, más de 400 millones de pesos hemos gastado en esas veredas del microcentro. Y no se lo hacemos a los barrios en donde los vecinos no pueden las vecinas con, con algún problema de, o dificultad para sí, moverse, sí. o la señora con el carrito, digo, no pueden salir al, al, bueno, al, al a la esquina. Vos venís planteando en las notas algo que es muy real y los sanjuaninos lo vivimos todos los días. El problema del tránsito es terrible. Tremendo. Es tremendo. O sea, tremendo. ¿cómo se hace eso? Primero, tomando la decisión de no delegarle a la provincia la definición de lo que es tránsito y el transporte público. Sí. Si querés, lo coordinamos con la sí. provincia. Muchos porque... autos y calles del año 60-70 en San Juan. Por ejemplo, la General Paz. 50. No se nunca. 50 después de claro. terremotos hicieron la mayoría de los claro. asfaltos. por el 44. Entonces digo, eso lleva a una realidad que vos tenés que hacerlo. Pero no desde una cuestión de parche. Por eso digo, acá estamos frente a una realidad de una ciudad parche o una ciudad planificada. ¿Por qué la ciudad parche? Porque hoy, bienvenido, el asfalto nuevo de Central, Libertador sí. y Córdoba. Pero está mal hecho. ¿Está mal hecho? Está mal hecho porque vos hoy, no, vos hoy podés ir ya a la avenida Central, en la parte donde está la Dante Alighieri el Central Universitario, sí. y ya vas a verlo agrietado. Ajá. Porque abajo, esto lo ¿Y aprendo, eso no tiene un mes? ¿Un mes y medio? Tiene dos meses. Dos meses. Y el de la, un poquito más de tiempo tiene el de la avenida Rawson sobre Vialidad Nacional. Sí. Fíjate la paradoja, ya está agrietado. ¿Pero por qué? Puede agrietarse ya, o en un año o dos, pero va a terminar mal. O sea, asfalto mal hecho, entonces. No es que sea mal hecho, sino porque está mal el sistema que han elegido. Entonces se gasta mal. Vos tenés abajo la losa de hormigón. Sí. Y arriba el asfalto el asfalto que le han puesto, que es, más, que es blando. El de abajo es duro, y el de arriba es blando. Lo duro, en zona antisísmica, Paco, no tiene juntas. El de arriba no tiene juntas, tiene lo que se llaman polímeros. Uh -huh. Que es un plástico que le meten a este nuevo asfalto, digamos. Te dicen que va a andar bien. Ha mejorado el anterior que era blando sin el polímero este nuevo. El polímero es ese, el plástico que vos ves en, lo, en las cañerías nuevos, sí, sí, el, sí, sí. el de PVC, sí. para más o menos que nos entendamos. Sí, sí. Yo aprendo, de los, no va a creer que sé, pero aprendo de equipo técnico nuestro, <risa> nuestros, claro. ingenieros, arquitectos. Claro, claro. Entonces digo, tarde o temprano, lo de abajo en zona sísmica, al moverse, va a trasladarse arriba que es blando. Entonces se termina gritando y la grieta después se termina rompiendo. Y si, como si esto fuera poco, como te dicen en el colectivo, vos no estás cumpliendo ni con el código de edificación. Te dice el código que tiene que estar 17 centímetros, la vivienda, por encima del asfalto. Y aquí estamos haciendo capa sobre capa. Uh -huh. Entonces vos, fíjate hoy, pasá, y, y esto ahora lo vas a ver porque vas a prestar atención, toda la avenida central, lo que es la rotonda de la Lemni Central, por sí. ejemplo, ya se comieron el escalón que tenía esa rotonda. Uh -huh. Si vas a la avenida central, se han comido el bulevar del medio, hasta el mismo nivel. Comido, digo, me refiero, hasta el sí, mismo sí. nivel, y van avanzando sobre el cordón. Entonces, digo, vaya digo ese cordón del medio, ese bulevar del medio, tiene que ver con una cuestión hasta de seguridad en el tránsito. O sea, breve. que si vos llegás a la Intendencia de la Capital, tenés que hacer esa obra nueva. Y hoy es una locura poder hacer nuevo. Yo le pido que no sigan haciendo aquello que está mal hecho. Vos lo que tenés que hacer es, aunque sea más costoso, o no hacerlo, o hacerlo costoso sacando el de abajo. Porque uh -huh. no queda otra que hacerlo bien. Claro. Si no, dentro de tres años o dos, o quizás cuando sean pero, otros intendentes, vas lo bien. vas a tener que hacer porque encima no puedes seguir haciendo y capas. Y gastar sobre lo gastado. Y gastar un montón de plata. Claro. Entonces digo, para hacerlo, para mostrar una cuestión electoral, a las apuradas que no se haga. Bueno, y, y en igual... todo caso, perdóname, sí, sí. Eh, para que el turista sí, sí. vaya a los barrios, y, sí. y, y aunque no vea eso hoy rápidamente, pero los barrios ande bien, que cubra los baches de los barrios. Bien. En los barrios hay un montón de baches, Bien. que no se hace ni, ni lo, lo, el bacheo que se llama, para que por lo menos en última transitemos normal. Sí. Entonces digo, esto es parte de planificar. O vos querés un... una ciudad parche, improvisada, o porque hay un año electoral, o tenés una ciudad planificada desde el primer día. Después, claro. si vienen las elecciones a favor o no, sea, que sea una cuestión de gestión. Claro. Pero no por una cuestión de que, digo, de golpe, quiero mostrar y mostrás mal o haces mal. Y una de las obras que se habló mucho en los últimos tiempos que se habló mucho, fundamentalmente por el gasto y por todo lo que produjo, es la Plaza 25 de Mayo. ¿Cómo la ves a esa obra? Y a mí me gusta verla bien y restaurada no está mal que esté restaurada, pero lamentablemente queda como que yo digo planteo las cosas malas pero digo, me parece que eh, no se da explicación. Y a mí no, porque estoy compitiendo. Sí. Entonces, esto es como cuando te gusta la misma novia y vas a querer decir que sos mejor que el otro. Seguro. Digo, es lamentable. Soy más lindo y tengo ¿no? Claro, digo, el otro es fake pet, ¿viste? <risa> y encima Y encima, más cuando yo hablo del amor por la capital, ¿no? Claro. Entonces, en ese amor lo estoy compitiendo con pasión, claro. con corazón, claro. con todo. Y digo que vos llamaste a licitación por 22 millones de pesos y por dos meses de duración era la plaza, restaurarla, ¿está? Gastaste más de 70. Entonces el vecino quiere explicaciones. No bueno, no, no es la plata del que... Está. Yo mañana, si soy intendente... Una obra no es que mi... tu criterio no valía 70 millones. No sé si valía o no, pero vos si llamás a 22 millones, lo tenés planificado. ¿Por qué dura, en vez de dos meses, siete meses, ya más tiempo? Nos comimos los mundiales, acordate, no sí. se pudo festejar en nuestra plaza, sí. ni los de hockey, que vino el turismo sí, también sí, sí. y vio en otra plaza. Nuestro ícono turístico la vio empalizada ni tampoco el mundial de fútbol que era nuestra claro. o, o, o habrá querido pensar que no íbamos a ganar bueno gracias a Dios claro. ganamos pero digo da, tardó mucho tiempo y, y tres veces lo que originalmente iba a valer que nos den explicaciones no a mí a los vecinos entonces digo restaurada bienvenida yo creo que es mucha plata para lo que se ha restaurado pero te doy el por qué el ejemplo que es mucha plata y para no quedar sí. en una competencia por ese amor vos hace tres años hizo nuevo el riego de la, de la plaza sí. el riego por aspersión está bien si vos lo mantenés al riego, no tenés que hacerlo nuevo ahora. Ahora se ha vuelto a hacer nuevo, porque no lo mantuviste. Esto es como en tu casa, si vos tenés un cañito que no le cambias el cuerito, tarde o temprano va a terminar cambiando el caño. Toda la cañería. Y es mucho más caro. Claro. Bueno, esto es lo mismo. No se mantuvo el riego por aspersión, tenés que cambiarlo cuando lo querés hacer nuevo. Y vale mucho más. Entonces digo, eh, esto es lo que molesta, esto es parche. Esto no claro. es planificar. Claro. Título rimbombante diciendo, se recupera el bulevar de la avenida Rawson. ¿Por qué tenés que recuperarlo si la gestión anterior y la, hace 10 años lo hicieron muy bien, tres cuadras hermosas quedó el Boulevard Raus? Sí. ¿Por qué no lo mantenés? Claro. El riego de las plazas principales de nuestra capital, digo, no lo tiene por aspersión. Se hizo el riego de la Plaza 25, gastamos un montón de plata como acabamos de hablar y se sigue regando con el camión tanque que lo vimos todos claro. los sanjuaninos. Sí. Entonces digo, algo está mal. Seguro. Y eso es para mostrar, cortar cinta, decir, miren lo que hacemos, bueno, bienvenido la obra, bienvenido el que, el que invierte, el que puede generar empleo. Pero si no lo haces bien, llega un momento que esa ciudad parche no se termina disfrutando. Seguro. Y la plata no es del quien gobierna. Digo, se tiene que terminar en la provincia, en el país. Con Marcelo Rego lo hablamos mucho a esto, porque ese es el cambio de modelo que uno plantea. El populismo, el quinerismo, el peronismo nos plantea y nos hacen creer en sus relatos que la plata parece más de ellos y deciden de acuerdo a lo que quieren a su agenda. Uh -huh. Acá la plata es de los vecinos, lo que pagamos impuestos y la, y la que decisión tiene que haber de acuerdo a la gente a la agenda que necesite la gente. Uh -huh. Si hoy la seguridad en cada barrio nos plantea que hay un problema, si bien no es de la provincia, tampoco quiero decir una cosa que no es, la priori, la, quien tiene que de, eh, generar la, la, la seguridad es la provincia, pero en prevención el municipio tiene que acompañar uh -huh. esa seguridad. Entonces, lo mismo que te decía el mantenimiento del Boulevard Rauso, no, de los riegos por aspersión, te digo de lo que te conté de los patrulleros. ¿Seguro? Digo, mañana vas a querer comprar patrulleros nuevos y vas a aplaudir. Si aplaudamos que hemos comprado 20 patrulleros nuevos, ¿por qué no mantuviste claro, los 32 claro. que tenés? ¿Qué vas a hacer con la peatonal? ¿La vas a ampliar? ¿La vas a dejar como está? La, la peatonal, primero, hay que corregir un montón de errores que siguen sin mantenerse Ajá. y que vienen de la gestión anterior que fue pésimo lo que se hizo en, uh -huh. en un planteo que la verdad que no nos complicó. O sea, para vos la remodelación de la peatonal estuvo mal hecha. Estuvo mal hecha y no se planificó Bien. y no se convocó y se consultó a los que saben. Bien. Nosotros hemos firmado, por ejemplo, para dar un ejemplo de, de a qué me refiero. Te pregunto particularmente por la peatonal porque es el paseo principal de los sanjuaninos. Tiene ah. que ser, la síntesis es que nuestro centro comercial, peatonal incluida, tiene que ser un, el, el, el shopping a cielo abierto. Como varios planteamos, y es lo que pasa en la ciudad del mundo. La capital tiene que lucir como la capital de los sanjuaninos, tiene que ser nuestro orgullo de los vecinos y de todos los sanjuaninos. Porque vos hablas del turismo, pero obviamente el primer lugar que vos vas cuando a cualquier ciudad vas che, ¿dónde voy al centro? Para conocerla. Bueno, vos a la peatonal tenés que mejorarla, corregir los errores que tiene y ampliarla. Hay que ampliarla y hacer semi peatonales también. Digo, sí. y ampliar las zonas para... ¿Cómo que, es eso de Como pasa, por ejemplo, hoy en la Avenida Rivadavia. Sí. Es decir, viste que tenés la media calzada sí. y eso es sí. que se llama semi ¿Eso te gusta? Eso me gusta, pero haciéndolo bien y sin peligro para los peatones sí. ni sí. para los que andan en auto, ¿no? Bien. Hay que hacerlo bien. Como es en Buenos Aires. Vos ves en Cava, en Palermo Sojo, cómo se fue construyendo esa realidad de semi-peatonales, sí. inclusive con protección para el, la velocidad de los vehículos. Vos sabés que están prohibidos eh, lo que es los reductores de velocidad. Entonces, sí. ¿qué hizo Cava? En vez de poner los reductores que están prohibidos como pasa en Capital, hizo que las esquinas se redujeran porque se hace eh, semi-peatonal, digamos. Mm. Y eso hace que vos, el mismo eh, que va en el vehículo, en una avenida en una calle normal, al ensancharse, al enangostarse, perdón, en las esquinas y que vos reduzca la velocidad. Eso es parte de un proceso, de una posibilidad para darle un sentido urbanístico distinto y de modernidad. Las dos la últimas la capital Rodolfo. le falta modernidad sí. y alegría, tiene que ser una, una ciudad feliz, claro. nos claro. falta esa realidad de, de disfrutarla. Con cultura, por ejemplo. Cultura Con fundamentalmente, escucha, claro. y cultura es todo no, claro. es, no es una cuestión de una claro. tonada de vez en cuando usar Cierto. el teatro el, el teatro nuestro municipal o la peatonal o claro. la peatonal la cultura es la cultura viva claro. eh, a los jóvenes darle la cultura de ellos a nosotros otra la cultura nuestra al, turisto, pre, al turista prepararlo con cultura propia eh, dos últimas preguntas primero eh, las tres o cuatro medidas fundamentales que vas a tomar si llegas a la intendencia decidir sobre el, sobre el ordenamiento territorial sí. con, tomando la competencia de planeamiento sí. bajar la planta política la planta política es fundamental bajarla para dar, más allá que si mueve o no, de lo financiero, de la capital, darle una señal a la sociedad que estamos pasándola mal. Todos vamos a, vamos a hacer el ajuste y la austeridad que tenemos que tener. Uh -huh. El tema de decidir sobre focos fundamentales para rápidamente darle una fuerza como uh -huh. es la feria. Digo, la feria municipal tiene que ser un nuevo lugar de, de, de comercialización, por supuesto. Pero ahora, paseo... centro de reunión de la familia San Juanina los días sábados. Tiene que ser de toda la semana claro. y del turismo. Tiene bueno. que ser un centro cultural y gastronómico. Sí. Con, con restaurantes alrededor, una galería de, de compra. Digo, hacer un foco ahí comercial en serio. El tema de la seguridad. La seguridad es fundamental, la prevención. El centro de monitoreo urbano, te hablé, tener el propio de capital. Junto con alarmas comunitarias y algo elemental, la poda, nos dicen los vecinos, ¿por qué la dejan debajo el foco? Bienvenido, el foco nuevo, pero la poda, el árbol tiene que, la copa del árbol tiene que estar por arriba. Tal cual. Tanto Tal es cual. sentido común. Sí. Y el tema de las veredas, Raúl. Veredas. El tema de las veredas es fundamental, porque si bien es del frentista, está la vieja ordenanza, que sí. en vez de pagársela a los que la pueden pagar, como ha pasado en el microcentro ahora. Eso, esos convenios hacerlos con el frentista de los barrios uh -huh. entonces la idea es en los primeros 100 días hacer más de mil veredas digo hacer el esfuerzo para que la vereda nuestra que fue nuestro gran orgullo luzca como tiene que lucir y permíteme que ahí lo estoy viendo justo al doctor de la Suana. sí da, el, parece que nos pusieron de acuerdo con la producción eh, y, y la verdad que tiene una producción bárbara excelente Marita, Marita la una, mejor una, una, no sé si bueno ponele <risa> no excelente mirá lo que justo me dio sí. pie porque el microhospital veterinario no es una cuestión de campaña el animal es parte de nuestra familia sí. y el problema del animal callejero, del perro y el gato sobre todo, es parte de un problema que tenemos los sanjuaninos y de zoonosis, de salud pública sí. también. Sí. Entonces, el microhospital veterinario tiene que ser una realidad, de transformarlo en realmente un microhospital veterinario. Y a partir de ahí, el doctor de ya va a ser nuestro coordinador, hemos firmado un, un acta de compromiso, es ¿eh? quien es el... ...el venerado por las asociaciones protectoras de animales... ...hemos firmado el convenio con las asociaciones protectoras de animales... ...para que ese microhospital veterinario sea una realidad... ...para los que no pueden pagar algún tipo de, de problema como es el hospital... ...del ser humano, lo mismo para el, el, el animal... ...pero también para, com para combatir el tema y el flagelo de los sí. perros callejeros... Sí, ...cortito, cortito, sí. durante los 265 días hábiles... ...vos tenés que tener 25 castraciones de perros y gatos... ...para con eso terminar entre dos años y medio y tres... El problema de los perros y gatos callejeros. Claro. Hoy se están haciendo 8, 10 como máximo claro. diario. Es estadístico. Claro. Y coordinarlo con el Gran San Juan porque si no lo solucionan en Capital y se van a ir a Santa Lucía, a Chimba, a Rawson, hay que coordinarlo. Entonces digo, son muchas cosas las que hay que hacer rápidamente, pero eso es, como yo te digo, con la palabra que va a guiar nuestra gestión si tenemos el honor de llegar a la municipalidad, que es la planificación. Sos, Plan, planificar sí. desde el primer día, no esperar a los, al último año por ver si me va bien en las elecciones. ¿Sos el candidato de Marcelo Orrego en Capital? Digamos, somos uno de los candidatos, viste, con esta ley de lema... Pero... ¿Sos el candidato de Marcelo Orrego en Capital? <risa> eh, yo prefiero ser el candidato de los vecinos en la Capital. Uh -huh. Y con Marcelo Orrego a gobernador que va a ser el gobernador de San Juan. Digo, uh -huh. me siento orgulloso de tener el mejor candidato a gobernador, lo digo por lo que la gente nos dice, pero no me gustan los títulos de ser de alguien de uh -huh. lo personal. Yo me siento el, el candidato de los vecinos, me siento el candidato de este amor por la Capital... De, porque yo siento, y si he vuelto a tomar la decisión de ser candidato, es porque el vecino nos dice que no bajemos los brazos, sí. que, que quizá esta es la oportunidad, y bueno, la verdad que, que esa es la decisión que hemos tomado. La rivalidad externa son, obviamente, todos los candidatos del oficialismo particularmente. La rivalidad interna, ¿Susana la No, no hay rivalidad interna. ¿No? No, no, el, el, yo el, el rival interno que tengo es que el vecino de la capital viva bien, viva mejor, que lo, la calidad de vida que paga los impuestos lo vea en resultado. fíjate que en este mundo globalizado eh, eh, que en donde el, el ser humano pierde hasta su calidad de ciudadano en muchos aspectos, porque la globalización te lleva a eso, el municipio vuelve a tomar un valor para hasta la democracia. Porque si vos tenés un problema, como los que hemos hablado, si el chico sale a andar en bicicleta a la plaza y los perros callejeros te lo muerden... El problema claro, es, es problema. tuyo, no el dólar. Bueno, vos no a poder solucionar el dólar ni no, no, la inflación, sí, pero sí el intendente puede solucionar el problema claro. que vivís a diario. Seguro. Entonces, la democracia vuelve a tener un valor desde el municipalismo. Tal cual. Yo soy un enamorado del municipalismo, mi rival son todos los problemas que tienen los vecinos en la capital, y la verdad que desde ahí ese es el candidato que quiero ser. Doctor Colombo, muchas gracias. No, Raúl, un gustazo. Un placer, ¿eh? Igual, tanto tiempo, bueno. así que lo felicito por el programa. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Vanessa Olivares, seguimos con más información. Vamos a seguir hablando de las elecciones del 14 de mayo aquí en San Juan desde otro punto de vista. Y esta vez estuvimos eh, conversando con el doctor Daniel Olivares Yapur, miembro del Tribunal Electoral de San Juan.